Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, independientemente de su raza, su color, su etnia, su religión, su identidad sexual, su posición social, su ideología o cualquier otra condición.